Despierto una vez más, parece ser un buen día, me levanto, preparo un té, me siento en mi mesa y prendo mi computadora, listo para compartir chistes e ideas en ese ambiente tranquilo, amable e incluyente que son las redes sociales. Y entonces los veo, los comentarios hirientes, destinados a lastimar el más preciado de mis bienes, mi hembría. ¿Por qué alguien haría eso? Además, ¿quién usa el concepto virgen en esta época? En fin, intento seguir con mi guía, pero los comentarios siguen retumbando en mi cabeza. Me siento vulnerable, sin poder, frágil. No puedo más, lo decido. Han atacado mi masculinidad y esto no será perdonado. Tengo que hacer algo. Tengo que convertirme en un macho alfa. Pegarse en el pecho y tener cara de enojo sin razón alguna. Usar lentes oscuros en interiores. Salir del baño y no lavarse las manos. Salir a la calle y no usar cubrebocas. Ofenderse cuando alguien escribe una palabra con una X. Pegarla a la pared cuando sentimos cualquier emoción. Siento... Tristeza. Bueno, quizás yo no soy la persona indicada para saber qué es un macho alfa, pero si son como yo y piensan que YouTube podría ser un lugar que les ofrece respuestas, de hecho están en lo correcto. Hay audiolibros guías de 10 pasos, ecuaciones alfa de atracción e incluso un poderoso audio subliminal para hacer el macho alfa supremo que es francamente genial nada dispara mi testosterona como el sonido de la lluvia. Pero, ¿de qué trata en realidad ser un alfa? Hay un video que lo explica muy bien. Este día les vamos a mostrar 10 trucos del lenguaje corporal de los hombres alfa. Cuando lo analizas, ser un alfa se trata de dos cosas. Mostrarle a otros chicos que tú no te sientes amenazado por ellos. Ok, creo que entonces inicié mal este video porque para nada me importa que me hayan insultado en internet. Y más importante aún, Mostrarle a las mujeres que eres un hombre auténtico, y no simplemente otro imitador. No sé bien cómo puedes ser auténtico y al mismo tiempo repetir una estrategia de 10 pasos que muchos otros hombres van a repetir, pero está bien. Creo que estos dos puntos resumen muy bien de qué va el asunto. Ser un macho alfa se trata esencialmente de que los hombres te respeten y las mujeres te deseen. Lo cual, de hecho, no tiene nada de malo. Yo también quiero que me respeten y quiero que las personas que me atraen me deseen. Y finalmente, los videos hablan de sentir confianza en ti mismo, de ser respetado por tu comunidad, de sentir que tienes la capacidad de lograr las cosas que quieres, cosas que la verdad no tienen nada de malo y todas las personas deberíamos de poder sentir y experimentar. Lo que me llama la atención no es el deseo, sino cómo plantean que se debe de llegar a ese deseo y las nociones de masculinidad que existen detrás de todo este concepto. Porque todo el concepto del macho alfa está sostenido en una creencia muy particular que es la de que las sociedades humanas se organizan naturalmente alrededor de estos machos por cuestiones biológicas y evolutivas. Según la creencia, la naturaleza determina que hay dos tipos de hombre, los alfa, que son los que tienen o deberían de tener acceso al poder, a la reproducción, etc y los Beta, que aunque también tienen ciertos privilegios de alguna manera están subordinados al alfa. Esta idea data de 1968, Lucian David Mech, un biólogo estadounidense, se encontraba estudiando lobos en un parque nacional de Estados Unidos cuando descubrió algo. En los grupos que observaba había un lobo que era más grande, fuerte y dominante que el resto y él lideraba la manada. Un par de años después publicó el hallazgo y se volvió un éxito rotundo. La investigación de Mech parecía demostrar que si en los grupos de lobos había una organización alrededor de un macho alfa lo natural sería que los humanos también y así es como se popularizó el concepto varios años después Mech replicó su investigación pero descubrió algo nuevo el lobo dominante actuaba de tal manera porque era el padre de la manada y el resto eran sus crías si el alfa se veía más grande y más fuerte era solo porque tenía más edad y su comportamiento tenía como objetivo criar y salvaguardar a sus cachorros. Y no solo eso, los machos lideraban las manadas junto a las hembras en una mutua colaboración. Y también, los lobos más débiles eran los que comían primero, los lobos más fuertes esperaban hasta el final, e incluso el macho dominante le cedería su comida a una hembra si ésta se encontraba preñada. El supuesto rol del macho alfa era falso, porque resulta que de entrada no había un macho alfa como tal y además si lo hubiera su trabajo era el cuidado, la crianza y la protección ¿Acaso nadie vio el libro de la selva? Mech pasó años intentando corregir su error, advirtiendo que no podíamos extrapolar conclusiones sobre el comportamiento de los humanos a partir del de los lobos. Sin embargo, la idea del macho alfa ya se había metido en nuestras cabezas y en el inconsciente colectivo porque probaba una idea que, aunque falsa, nos resulta bastante conveniente. Que es natural que los hombres dominemos esta sociedad y que el rol de los hombres sea el del proveedor. Lo que significa que nosotros somos los que podemos tener acceso al trabajo y de paso a la ciencia, a la política, al arte, a la cultura, es decir, los que tenemos la oportunidad de desarrollarnos plenamente como seres humanos. A diferencia de las mujeres, cuyo rol natural es el de cuidar, el de maternar, el de quedarse en casa, el de procurar un hogar y cuidados. Y para comodidad y conveniencia de los grupos dominantes, si algo sucede en la naturaleza, significa que en nosotros también debería ser natural y que como es algo biológico no podemos hacer nada al respecto, solo es lo que es y ya. Pero esto de hecho no es así. De entrada, hay una contradicción curiosa en la forma en la que nos comparamos con la naturaleza y determinamos que algunas de sus características también nos representan a nosotros como seres humanos. Por un lado, nos encanta enaltecer aquellas virtudes que supuestamente nos hacen verdaderos humanos y nos separan de los animales, como la fe, el lenguaje, la música, la ciencia, el amor, etc. Pero por otro lado, en el momento en el que vemos en los animales alguna característica que nos ayuda a confirmar nuestras aspiraciones, en ese momento decidimos que ahí está, ahí está la clave de todo. ¿Acaso no es raro que decidamos identificarnos con la ferocidad de los lobos o la majestuosidad de los leones o la fuerza de los osos, pero hayan animales con los que nunca nos identificamos como los caballitos de mar? Porque en los caballos de mar son los machos los que se encargan de nutrir a las crías y nunca he visto un hombre que diga como ¡Ah! Ja, ahí está la respuesta, los hombres tenemos que quedarnos en casa y cuidar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo personalmente me identifico con un tlacuache. Porque hemos mirado al abismo en el abismo nos ha mirado de regreso. Y digo, Mech mismo descubrió que la función de los lobos alfa era la de criar, nutrir, proteger, pero no fueron esas características las que decidimos adoptar como propias o con las que decidimos identificarnos. Hablemos de las gallinas. En grupos de gallinas hay gallinas dominantes y estas se pelean con otras gallinas a veces incluso hasta la muerte para defender su jerarquía. De hecho antes que los lobos alfa se descubrieron las gallinas alfa y eso es algo que me encantaría ver en uno de esos videos. O tomen el caso de los chimpancés, seguido se dice, bueno, los chimpancés son nuestros parientes más cercanos y ellos se organizan de una forma competitiva y jerárquica, por lo tanto, tiene mucho sentido que nosotros lo hagamos también. Pero eso es falso, porque nuestros parientes más cercanos no son los chimpancés, son los bonobos y ellos tienen una forma de organizarse más cercana a un matriarcado en donde la violencia no es ni de cerca la forma más común de resolver conflictos. Las bonobas tienen prácticas como frotarse los genitales para fortalecer alianzas y mantener a raya a los machos y una forma en la que la sociedad en general soluciona sus conflictos es a través de orgías. Nací siendo de la especie incorrecta. Y esto funciona al revés también porque hay varios comportamientos que asociamos a los machos alfa pero que los animales no realizan. Un león no le guarda sus sentimientos a una leona para demostrarle que tiene otras opciones. Un oso no escucha videos con sonidos de la lluvia para poder conectar con su humano interior. Y definitivamente un lobo no pasa dos años haciendo berrinche en los comentarios de un video de YouTube que habla sobre el lenguaje inclusivo. Entonces deberíamos de compararnos con las gallinas, los caballitos de mar, los osos, los lobos o cualquier otro animal. No tan fácil, no somos de la misma especie, no tendríamos por qué organizarnos de la misma manera. Y desde luego no estoy diciendo que todas las jerarquías humanas son falsas o que no hay propósito en organizar ciertas sociedades de esa manera. Todo lo que estoy diciendo es que la de los machos alfa en particular pues como que no tiene mucho detrás. Porque incluso si tomáramos por cierto la idea del macho alfa, tendríamos que también considerar que lo que se considera alfa puede variar muchísimo de grupo en grupo. Un hombre grande y fuerte y rudo y musculoso puede ser el alfa en ciertos grupos como por ejemplo un equipo de fútbol americano. Pero esas características son absolutamente intrascendentes si buscas ser por ejemplo el gerente de una empresa en donde se van a privilegiar habilidades de organización y gestión de personal y de recursos o si quieres ser maestro donde se privilegia la paciencia y la compasión o si se quiere ser un científico en donde se privilegia la inteligencia y la capacidad de análisis de datos o si se quiere ser terapeuta donde se privilegia la empatía o si se quiere ser un buen padre, donde se privilegia o debería privilegiarse la ternura, la capacidad de cuidar, la escucha, el acompañamiento, etc. La realidad es que a diferencia de otros animales, los seres humanos todo el tiempo estamos cambiando las maneras en que nos organizamos socialmente. Nosotros creamos nuestro contexto y al mismo tiempo nuestro contexto nos crea a nosotros y de esta manera es que vamos adquiriendo y transformando y cuestionando nuestros valores y creencias. Los macho al Alfa. Humanos no son una realidad biológica, son una creencia cultural. Y a los hombres nos educan desde muy pequeños para coincidentemente aprender a desear todas esas características que resulta que tienen los machos alfa. Machos alfa. A muchos hombres nos meten en la cabeza desde niños esta idea de que solo vamos a valer en medida de que seamos fuertes, valientes, proveedores, audaces, violentos, etc. Y por mucho que nos podamos reír de que jajaja ja, ja, el ego masculino y la masculinidad que se siente amenazada y bla bla bla, la realidad es que no se siente nada bien cuando eso sucede. Porque nos enseñan que solo en medida de que seamos este tipo de hombre en específico vamos a poder lograr nuestros sueños, sentirnos en paz, ser capaces de hacer lo que nos gusta y lo que deseamos, ser respetado por otros, ser deseado por las personas que creemos que nos deseen, entre otras cosas. Y además nos dicen que merecemos todas estas cosas y deberíamos de tener todas estas características solo por el hecho de ser hombres. Y esto termina provocando muchísima presión en nosotros, porque todo el tiempo tenemos que estar viviendo a la defensiva, todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos verdaderos hombres, que somos alfa, que somos los más poderosos o dominantes de la habitación. Y cuando vemos a un hombre que no cumple esas características, solemos llegar en manada a burlarnos de él, porque esa es una manera de reafirmarnos que de hecho sí somos alfas, que somos los dominantes de la situación. Todos los insultos que mostré al inicio del video están compuestos por una comparación de mi persona con algo que no es masculino y eso es algo que he recibido en varias ocasiones por hablar de temas como el de este video. por eso ultra virgen es un insulto porque los machos alfa deberían de tener muchísimo sexo todo el tiempo y aparentemente yo no aparentemente por eso también había un insulto homofóbico, porque un macho alfa debería de ser heterosexual y un hombre homosexual es poco hombre bajo esta lógica. O Por eso también me dijeron manjina, que me parece un insulto curiosísimo, porque es la fusión de man con vagina, o sea, un hombre con vagina, por lo tanto no muy hombre bla bla bla, pero se me hace muy curioso porque estás pretendiendo insultar a alguien con algo que supuestamente deseas. Porque me imagino que en su lógica el insulto es como ¡Oh! Soy un hombre y me gustan las vaginas. Y tú eres un hombre que no me gusta y por lo tanto tienes vagina. Y uno se queda de ¿Qué? Además de que es un insulto transfóbico, hay hombres que tienen vagina y su identidad es tan válida como cualquiera. Nadie puede ser el macho alfa humano porque siempre habrá alguien que tenga una característica que lo haga más que nosotros en algún rubro y encima de todo no todos los hombres queremos ser el macho alfa y no todos nosotros tenemos esas características que han sido asociadas con la masculinidad porque hay hombres que tienen miedos que son sensibles que son tranquilos que son tímidos que no les gusta pelear que no son buenos para los deportes que no son tan exitosos como quisieran que no les interesa ser demasiado exitosos que no tienen tienen mucho sexo, que no tienen nada de sexo, que no saben muy bien cómo relacionarse con otros hombres, que tienen manierismos igual y típicamente femeninos y todas esas características están bien, todas esas formas de ser hombre también son válidas. Pero nadie nos suele decir eso y los hombres solemos crecer con muchísima presión por encajar en este modelo específico de masculinidad al cual ni siquiera tendríamos por qué aspirar en primer lugar. Y entonces es fácil que un hombre que no le ha pasado nada bien por no tener estas características entre de repente a Google y escriba cómo ser un mejor hombre y entre a este pozo sin fondo de ideas tóxicas y a veces muy violentas de lo que debería ser la masculinidad. Y antes de darse cuenta ya está metido en foros sobre la revolución masculinista, o antifeminismos, o los nuevos derechos de los hombres, o los artistas de la seducción, o cosas así. Y lo digo de esta manera, porque yo estuve ahí. No en la parte de ser un macho alfa, claramente. Pero tengo que hacer una confesión. Aunque hoy yo sea un ganador, no siempre fue el caso. En la secundaria yo me veía así. y definitivamente no la pasaba muy bien. Me bullearon varios años no sabía muy bien cómo hablar con la gente, me rechazaron románticamente en varias ocasiones, estaba deprimido y varias cosas por el estilo. No tenía muchos amigos hombres con los cuales buscar apoyo, o consejo y mi papá no estaba en casa casi nunca, eh, no me llevaba muy bien con él y además su modelo de masculinidad no era uno que me ofreciera las respuestas que necesitaba en ese momento. Las mujeres en mi vida estaban igual de perdidas que yo porque todos, todas éramos adolescentes y todos, todas eh, estábamos en la misma cultura machista. Así que decidí recurrir al internet por respuestas y así fue como llegué a todos estos libros y videos y consejos. Hay un libro en particular que se llama The Game, que es como la biblia de los artistas de la seducción y súper no recomiendo buscarla o googlearla o leerla porque es horrible, es una oda a la misoginia. Yo la leí. Y llegué a aplicar algunos de sus consejos. Por fortuna nada terrible, solo las cosas de siempre. No le demuestres que tienes mucho interés. Coméntale que tienes otras opciones. No la hagas sentir inteligente. Insulta su linaje entero. Por supuesto, eso no me ayudó a ligar nada, pero ahorita vamos a eso. De hecho, ni siquiera pude aplicar los consejos bien porque soy más dado a expresar ansiedad por caer bien, porque quiero agradar a poder sostener esta tensión de soy un douchebag y soy interesante y no te voy a demostrar lo que estoy sintiendo. Y tengo muy consciente que la razón por la que llegué a ese libro fue porque deseaba sentirme querido y aceptado y no sabía cómo y ese libro prometía enseñármelo. El contenido era basura pero la promesa estaba ahí. En el momento yo no pude ver tan claramente lo falso y lo machista que era todo, porque yo solo estaba buscando algo para sentirme mejor conmigo mismo. Por eso creo que muchos de los hombres que llegan a este contenido no tienen un deseo secreto y perverso de dominar a la sociedad, de imponerse sobre las mujeres, sino solo están buscando maneras de sentirse mejor consigo mismos y este tipo de recursos ofrece una promesa y una serie de pasos que son promovidos y validados por la cultura para lograrlo. Y claro, esta es una experiencia muy particular y no estoy diciendo que sea el caso de todos, no sé ni siquiera si de la mayoría, solo creo que aplica para algunos. Pero creo que esta sensación de tener mucha presión por sentir que debes de ser hombre de cierta manera o de ciertas maneras y al mismo tiempo tener este miedo de no poder lograrlo y esta duda de decir qué tal que nunca voy a poder es algo mucho más generalizado. La realidad es que todo ese tipo de contenido es puro humo. Te están vendiendo de regreso todas las razones que se encargaron de hacerte sentir mal contigo mismo. En primer lugar te están vendiendo presión, te están vendiendo despreciarte a ti mismo, te están vendiendo considerar a las mujeres el enemigo, te están vendiendo no poder tener relaciones horizontales y amorosas con otros hombres, te están vendiendo un montón de angustia y te venden la idea de que esto es lo natural y por lo tanto es incuestionable y confían claramente en que no te vas a poner a hacer la investigación para demostrar que no lo es porque pues ellos suenan muy inteligentes y muy seguros de sí mismos entonces ¿por qué habría de dudar de su buena fe? toma sus consejos de seducción por ejemplo te dicen cosas como tres tips para ponerla nerviosa y a mí me surgen algunas preguntas, por ejemplo ¿Por qué querrías poner nerviosa a la mujer con la que quieres estar? ¿Por qué ellas querrían formar una relación sana y estable y amorosa y deseante con alguien que en sus comportamientos oculta tanta fragilidad y misoginia? En una de esas, seguir los consejos de los gurús de la seducción es precisamente la razón por la que no estás ligando. Pero sucede también que hay hombres que siguen estos consejos, no les dan resultados y en vez de detenerse a pensar hmm, quizás hay algo problemático con lo que estoy haciendo, quizás debería de cambiar mi estrategia y mi modelo general de cómo veo las relaciones humanas y las mujeres dicen no, las mujeres son el problema, son las enemigas, son las malvadas que solo quieren seducir a hombres alfa y y claramente ese no es el problema, el problema es que estás intentando convencer a una persona de que tenga sexo contigo a través de hacerla sentir un montón de miedo e inseguridad. ¿Pero qué hacer? Entonces, ¿qué se hace cuando uno dice, bueno, ok, ya reconozco que todas estas ideas son problemáticas, pero de todas maneras siento mucha presión por ser este hombre que mi historia de vida, mi padre, mi cultura, mis amigos y de repente hasta las mujeres alrededor me están pidiendo que sea, ¿qué hago con toda esa presión? Si les soy honesto, no lo sé, en muchos lados del mundo la masculinidad está en crisis. Y eso no es malo, significa que tenemos la oportunidad de crear individual y colectivamente nuevos modelos de masculinidad que nos saquen de este lugar de violencia y de crisis al que nos trajo el anterior y formar nuevas maneras de relacionarnos, de ser hombre, que sean más amorosas, más sanas, más tiernas más felices. Masculinidades que no nos lleven a sentir una presión constante por ser hombre y lastimar en ese proceso a nosotros mismos o a otras personas. O de plano, dinamitar el concepto entero de masculinidad y tirar el género a la basura y ver qué pasa. Las propuestas teóricas y prácticas están ahí. El cómo se van a hacer es la gran pregunta. Y de hecho, voy a dejar en la descripción algunos recursos de grupos, podcast, Libros, etcétera, que están explorando esta cuestión por si les interesa checarlos. Yo no tengo ninguna respuesta definitiva, pero les quiero compartir dos cosas que a mí personalmente me han ayudado para pasar de esto a ser exactamente la misma persona, pero sin tanta presión de autodesprecio por no ser cierto ideal de hombre. Lo primero ha sido entender que detrás de todo esto hay un sistema económico, político, social y de género que tiene interés en que las cosas se mantengan de esta manera y ese sistema se conoce como patriarcado. ¡Ah! Oh, sí, llegamos a la famosísima palabra, pero antes de que te vayas del video, déjame decirte algo. El patriarcado también nos afecta a nosotros. No son las mujeres las que tienen la culpa de los dolores de nuestra masculinidad, como tampoco es la Generación de Cristal, o las personas woke, o las feministas, o el hecho de que Ellie sea lesbiana en The Last of Us 2. No, es el patriarcado porque ese es el sistema ideológico que nos presiona para que seamos machos alfa, lomo plateado, barba de leñador, bolas de acero y bla bla bla. bla. Nos exige todo eso para a cambio otorgarnos varios privilegios y mantenerse como el sistema dominante que ha gobernado a la humanidad en los últimos pocos miles de años de la historia humana. Y tan las mujeres no son el enemigo que de hecho esto que estoy diciendo es algo que primero dijeron las feministas. Rita Segato, antropóloga feminista, ha dicho varias veces que la primera víctima del mandato de la masculinidad es el hombre, precisamente porque nos obliga a hacer en muchas ocasiones cosas que no queremos hacer con tal de probar que somos hombres. Bell Hooks, escritora y feminista negra, escribió todo un libro dedicado a hablar exclusivamente del potencial que tenemos los hombres para ser más felices y más amorosos y de cómo el patriarcado nos limita para esto. Ella dice el patriarcado es la enfermedad más letal que afecta al cuerpo y al espíritu masculino en nuestra nación. Y tiene razón. Cerca del 95% de los homicidas del mundo son hombres y cerca del 80% de las víctimas de asesinato de todo el mundo son hombres. Hay organizaciones que piensan que uno de cada seis hombres sufrirá en algún momento de su vida abuso sexual. Y digo se piensa porque es muy difícil conocer las estadísticas precisas por toda la vergüenza que supone para un hombre reconocer que vivió abuso, porque eso es algo que simplemente los hombres no deberíamos de vivir. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de hombres jóvenes en el mundo, en gran medida, porque los hombres jóvenes tienen mucha presión por demostrar su audacia al volante y por eso manejan más rápido o manejan borrachos o manejan de manera imprudente los hombres nos suicidamos más. Y de las 40 causas principales de muerte identificadas por la OMS, los hombres somos afectados más que las mujeres en 33 de ellas. Y esto es por muchas razones, pero son factores de peso el hecho de que, por un lado, los hombres no solemos hablar de nuestras vergüenzas, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros dolores, porque eso significaría reconocer que somos vulnerables, algo que tenemos socialmente prohibido. Aparte de que los hombres no solemos ir al doctor tampoco, porque eso significaría de nuevo reconocer que podríamos ser vulnerables y bla bla bla. Y todo esto es consecuencia de cómo el patriarcado opera en nuestras mentes y en la cultura. En mi caso, cuando comencé a ver todo esto y vi en serio todas las consecuencias que existen por perseguir este modelo de masculinidad me di cuenta que yo ya no quería seguir haciéndolo porque yo me río de todas estas cosas en parte para poder soportarlas y en parte también porque es más divertido hacer divulgación así pero las consecuencias reales son de hecho terribles hay muchísimo sufrimiento y violencia derivado de todo esto hacia los hombres sí pero sobre todo hacia mujeres hacia personas lgbt hacia personas racializadas etcétera y yo sé que en este video no hablé mucho de estas violencias porque me quise concentrar un poco más en otras cosas y para no hacer de este video una cosa súper larga, pero voy a dejar en la descripción también algunos recursos para quien quiera revisar esto a mayor profundidad. Paralelamente de ir leyendo e investigando todas estas cosas también me ayudó mucho estar en terapia donde he podido aprender a entender mejor y manejar mis emociones. Comencé a buscar amistades sobre todo con hombres que no reforzaran estos patrones. Intenté explorar nuevas formas de ligue con personas que no me hicieran sentir esta presión de tener que mostrar también que yo era un macho alfa lobo seductor algo que por cierto salió bastante bien porque resulta que es mucho más fácil ligar si no estás intentando demostrar todo el tiempo que eres un hombre que en realidad no eres y más bien solamente demuestras con ligereza la persona que eres genuinamente y si te rechazan dices bueno ok esto no pasa nada no es el fin del mundo no significa que no valga quién lo diría y poco a poco fui entendiendo que todo lo mal que la pasé de niño y de adolescente por no ser un hombre que representaba las características que la cultura esperaba de mí, no fue mi culpa. No fue mi culpa que me bolearan. Fue responsabilidad de quienes lo hicieron. No fue mi culpa que por mi personalidad no supiera relacionarme con otros hombres. Es culpa de la cultura que a los hombres solo nos enseña una forma muy específica de relacionarnos. No fue mi culpa que me rechazaran varias mujeres, y para el caso tampoco fue su culpa, porque ellas tienen la libertad de decidir con quién quieren relacionarse sexoafectivamente, igual que el resto del mundo. Lo que entendí es que el rechazo o la aceptación amorosa no de determinan mi valor como persona, como tampoco determinan el de la otra. Y entendí que no era mi culpa no haber podido satisfacer las expectativas que mi padre tenía hacia mí. En todo caso, también fue su culpa por no entender que yo soy un ser humano independiente a él y que iba a expresar mi masculinidad de formas que podían o no agradarle y eso no estaba mal. Y si tú estuviste en alguna de estas situaciones o te identificas con algo que estoy diciendo o estás recordando alguna situación que tú viviste del estilo, no fue tu culpa, no lo fue. Y cuando reconoces eso, tienes una gran ventaja, que es que vas adquiriendo poco a poco la conciencia y la capacidad para transformar tu propia vida y transformar tu entorno para que nadie más tenga que sufrir por estas cosas. Porque no tienes que lanzar insultos homofóbicos o transfóbicos o misóginos a otros hombres para demostrar... que ¿Quién se beneficia de eso? No tienes que obsesionarte con demostrar todo el tiempo que tienes valor porque ya sabes que lo tienes y puedes vivir con la seguridad de eso. No tienes la necesidad de buscar oprimir activamente a alguien más para que la gente te respete, porque ¿qué importa? No tienes que volver a hacer sentir mal o insegura a ninguna pareja solo porque tienes mucho miedo de que se vaya, porque puedes, más bien, Conectar desde la seguridad y entender que si una persona quiere estar contigo es porque quiere estar Y más bien disfrutar eso, disfrutar de esa libertad Pero bueno, esto es solo lo que yo pienso y lo que a mí me sirvió Cada quien tendrá que hacer su propio camino y hacer lo que le convenza o no Y no quiero que piensen que por hacer este video decir estas cosas Estoy también queriendo demostrar que soy un hombre Deconstruido o que está más allá del bien y del mal, del privilegio o que no ha cometido errores o que no los cometerá nunca porque super no lo soy. En realidad solo estoy hablando de lo que en mi experiencia de vida y en mis estudios como terapeuta he visto que pueden ayudar a otros hombres a construir vidas que les sean más convenientes y en donde puedan ser más felices y más auténticos y vivir en más paz. Podría equivocarme y quizás estoy siendo algo ingenuo con algunas cosas que digo o con la forma en la que las digo y si tienes esa opinión o tienes alguna crítica no dudes en dejarla en los comentarios. Porque en el fondo, la única razón por la que hice este video es porque quería aclararle a todas y todos y todos ustedes que no soy ultra virgen. Adiós.